Muchas gracias, señora ministra. Pregunta doña María Fraisanet. Tiene la palabra su señoría. La doy por formulada. Muchas gracias, senadora Fraisanet. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Señora senadora, usted preguntaba que a qué se debe el 96% de la nueva aprobación desempleada en noviembre que sean mujeres. Y yo le quiero responder con toda claridad. Si lo que usted quiere decir es que las empresas están despidiendo masivamente a las mujeres en el mes de noviembre, le digo sencillamente que no es verdad. Y mire, en primer lugar, porque ha pasado todo lo contrario. En el mes de noviembre fueron al paro más hombres que mujeres. Ha sido así. Y le doy los datos para que lo tenga en cuenta. Mire, en el mes de noviembre entraron en el paro 424.513 personas. De ellos, el 50,15% fueron hombres y el 49,85% mujeres, luego 211.606 mujeres frente a 212.907 hombres. Por tanto, en ningún caso se han ido al paro más mujeres que hombres en el mes de noviembre. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Es que han abandonado el desempleo más hombres que mujeres, que no es lo mismo, porque estamos hablando de stock y de flujo. Y mire, 212.850 hombres abandonaron el paro frente a las 204.678 mujeres que lo hicieron en el mismo mes. Ese 1,9% de diferencia es lo que explica esa pregunta que usted me hacía en su primera intervención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Frizanet. Ministra, yo le pregunto por un dato muy concreto que publica su ministerio, es del informe de noviembre de 2017 del SEPE. Le pregunto por un dato y le, pregunto y le pido que me lo explique, que para eso esto es control al gobierno, que me explique cómo interpreta usted ese dato. Como no lo hace, lo interpreto yo. Yo creo que ese dato está ilustrando una tendencia y por eso lo ponía sobre la mesa. Yo creo que ahí hay una tendencia que es consecuencia de la desigualdad de género estructural y de sus decisiones. Las mujeres seguimos en el extrarradio del mercado laboral, menor remuneración, parcialidad no voluntaria, estacionalidad, más temporalidad y más paro. Firmar un contrato fijo para las mujeres ahora mismo es casi imposible. Un 3% lo consiguen ahora. Cuanto menos cualificado es un empleo, más mujeres. Y somos anecdóticas en puestos de alta dirección y poder. Y claro, seguimos al mismo tiempo al cargo de los cuidados, con lo que nos movemos en el mercado libre, con restricciones e intermitencias. Ello afecta al salario brecha de género del 20% y a las pensiones, un 37% menos de pensión para las mujeres. Y claro, la destrucción de empleo se ceba con los eslabones débiles, como son los temporales y los parciales. Ahí están ellas y eso explica noviembre. Trabajadoras de Quitaipón, material barato de sustitución. Pues bien, a esa estructura hay que sumarle sus decisiones, que en lugar de segurizar lo precario, precariza lo seguro. Con las reformas laborales, empezó el PSOE, terminaron ustedes, hicieron de la precariedad una norma. Flexibilidad para ajustar vía salarios, para despedir y para cambiar condiciones y golpeando la negociación colectiva. Herramienta para la, para la defensa de los trabajadores y las trabajadoras en común. Así que gran parte del empleo que se crea, el empleo que, del que usted siempre habla, ese empleo que se crea, es miserable. Empleo sobre el que no se puede construir una vida. El 92% es temporal, hay contratos por horas, hay nuevos contratos con salarios un 24% inferiores y aumenta quien trabaja y es pobre. Ella es peor y cuando tu sueldo no compensa el coste de pagar por el cuidado de tus hijos o de tus padres, te están echando del mercado. Y ahí sumamos sus recortes y escasez de servicios públicos que roban vida a las mujeres, pues todo aquel cuidado que no da el Estado hospitales, guarderías o dependencia, carga sobre nuestro tiempo y nuestro cuerpo. Principalmente las mujeres están cubriendo el cuidado que ustedes niegan. Ustedes renuncian a hacer políticas sociales expansivas y para no molestar a la riqueza, en el segundo país más desigual de Europa se permiten la pobreza de la gente común, la pobreza que también está feminizada, aunque también lo negará. Precariedad, precariedad Recortes y desigualdad son sus decisiones, con impacto directo sobre la vida de las mujeres, empeorando ese lugar de extrarradio del trabajo, al borde de la caída. Y ahí está noviembre, aunque usted lo niegue y le pido, por favor, que se lea sus propios informes de su propio ministerio. Podrían ustedes estar tomando las decisiones contrarias. Este grupo ha hecho propuestas, subir el salario mínimo, derogar la reforma laboral, combatir señoría. la brecha salarial, termino, o generar Generar el derecho al cuidado, cobertura pública del cuidado, permisos largos e igualitarios, derechos para quien trabaja en el hogar. Es posible generar empleo digno y vida digna. Así que, en relación a ese dato, que era solo una alerta, me gustaría saber qué van a hacer para generar empleo digno, empleo digno para los hombres y también para las mujeres. Muchas gracias, señora Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Señora senadora, yo lo que le he dado son los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y ya le he explicado que se han ido en el mes de noviembre al paro más hombres que mujeres, le guste o no. En segundo lugar, yo no sé si usted no se alegra de las cosas que están pasando en España. A veces cuando la oigo en esta cámara me da la sensación que usted Está hablando de un país diferente a este, quizás Venezuela, pero no la España en la que vive. Mire, eh, señoría, nos queda mucho por hacer. Y yo soy mujer y no soy sospechosa, pero creo que hemos avanzado como sociedad a favor también del empleo y de las oportunidades de las mujeres. Sin ir más lejos, señoría, en este año 2017, las mujeres hemos recuperado todo ese empleo femenino que se destruyó con la crisis. Y hay más mujeres trabajando que nunca en España, que nunca, ocho millones y medio de mujeres, aunque nos quede camino por recorrer y tener un nivel de ocupación similar al de los hombres o de las mujeres en la Unión Europea. Pero vamos avanzando, y no lo debe negar usted, si quiere ayudar y darle esperanza a las mujeres que nos están escuchando desde fuera. ¿Me habla usted de la brecha salarial? Hay que avanzar, pero hoy en España tenemos el nivel de brecha salarial más bajo de nuestra historia, por debajo de la media de la Unión Europea y siete puntos menos que Alemania. Señoría, vive en un país en que, gracias al esfuerzo de la sociedad, mejoramos todos los días, caminando hacia un futuro de mejores oportunidades, pero con un Podemos que no se entera. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Ministra.